La recomendación cinematográfica de esta semana es una película del año 2019 del director Bong Jong Ho que se titula Parasite, Parásito. A Bong ho lo conocen por películas como Snowpiercer y otra llamada Okia. Mucho cuidado con esos dos títulos porque Snowpiercer, por ejemplo, explora diferencias de clases sociales mientras hay un viaje en un tren. Una cosa muy interesante porque además todo el, el, el escenario interno oscuro y el frío son una maravilla. Y en Okia van a ver la explotación de animales, un tema también de consumo y globalización, con una crítica que es muy interesante. Hay apuestas muy muy así, muy ricas en el cine surcoreano. Y este año que se presentó en Cannes Parasite ha ocurrido más o menos lo mismo. En esta película la premisa es que hay una familia pobre, que viven una situación además muy muy precaria. Tienen que doblar cajas de pizzas para un local muy cercano y viven de eso. Además tienen que usar el, el wifi, el, la señal inalámbrica de internet de un vecino. Y descubren un día que le cambiaron la clave y se quedan desconectados. Y hay una familia muy rica. Esta familia por ser pobre no entra en este cliché de que estos son los buenos, estos son los malos. Para nada. En Parasite. Todos los personajes son multidimensionales, son ricos. En ellos habitan muchos conflictos humanos. Así que aquí hay un juego de estafa. Y esta familia prepara todo para ver cómo se va insertando miembro a miembro para ser asistentes, ayudantes, choferes, jardineros de la familia rica. En ese juego van a encontrar humor, tragedia, crítica social y un punto de vista único que Bon Joon-ho ha desarrollado a lo largo de su historia en el cine. La recomiendo con los ojos cerrados porque además la película va a estar en boga toda esta semana y en adelante en lo que queda de año. Estamos ávidos de buenas historias y aquí tienen una familiar con personajes complejos en un escenario que es absolutamente distinto para nosotros pero que nos permite conectarnos humanamente. Parasite. Soy Luis Carlos Díaz y recomendaciones como esta y mucho más las puedes obtener en patreon.com slash Naki Luis Carlos.